El trabajo continuo de más de 40 horas que realizaron autoridades nacionales y departamentales, junto con la voluntad de la población tarijeña, además de la descarga de más de 300 mil litros de agua en las zonas del incendio por parte del supertanque, se logró sofocar el incendio en la reserva de Sama. Ha habido ya un enfriamiento natural y esta mañana, en la última conversación que tuve alrededor de las 7 de la mañana con el general Yuri Calderón, se confirmó que eh, la zona está totalmente controlada, el fuego ha sido totalmente apagado. El supertánker ha hecho cuatro vuelos en total de este Viru-Viru. Eh, ha hecho dos descargas por cada vuelo, un total de ocho descargas sobre las zonas afectadas, todas absolutamente certeras, por eso el resultado. Yo creo que esta es una experiencia para tomarla en cuenta que cuando Tarija, nuestro querido departamento, está unido, cuando las autoridades trabajan de manera conjunta y coordinada, cuando hemos podido trabajar por lo menos con el gobierno municipal, eh, las situaciones son mitigadas rápidamente. Pérdida de más de 225 hectáreas eh, no, eh, certificadas por la ABT. La cooperación institu institucional es fundamental. Eh, aquí no hay un problema de distancias de las instituciones del Estado, sino más bien todo lo contrario. Es los vecinos y vecinas, es el medio ambiente es tarija la que tiene que tener un resultado muy puntual. Y en eso aquí está eh, el ejemplo de lo que al trabajo institucionalizado de diferentes eh, áreas del estado plurinacional. Sin embargo, policías y militares realizan vigilias constantes para que no se reactive el fuego en las zonas afectadas. Eh, estamos en vigilia ahorita en estos momentos, tenemos eh, gente de los, de los cuarteles, están en, en, lo, en las zonas donde, donde estaban los eh, focos de calor. Pero esta mañana, ahora eh, horas 5 de, de la mañana, hemos visto que eh, ha habido un enfriamiento total y solamente estamos haciendo remoción de escombros y de basura para evitar el rebrote y para hacer la limpieza correspondiente. Sin embargo, eh, manifestarles que en el Rincón de la Victoria, tanto en, en Tablada, en, en Alto Senac y en, en el otro lugar del de Turomayo eh, Tenemos personal que está realizando una vigilia permanente de la policía, así también hay grupos voluntarios en el lugar. Eh, estábamos nosotros desde tempranas horas eh, patrullando por el lugar. Eh, hemos visto que no existe el peligro de un rebrote del incendio, pero sin embargo vamos a estar todavía pendientes durante todo este día para eh, poder eh, acudir inmediatamente a cualquier emergencia que se nos pueda presentar.